En este video reconocerás la Mesa de Ayuda de Mariacano Virtual. Para acceder a la Mesa de Ayuda de Mariacano Virtual, es indispensable ingresar a la plataforma Mariacano Virtual y, desde el área personal, acceder en el menú lateral derecho al icono Mesa de Ayuda. Otra manera es a través de las diferentes aulas en las cuales te encuentres matriculado como estudiante. Para ello, simplemente debes ingresar al aula y ubicar en el menú lateral derecho el icono de Mesa de Ayuda. La Mesa de Ayuda es un espacio destinado para acompañar y asesorar todas las dudas e inquietudes que nuestra comunidad académica puede tener frente al manejo de la plataforma Mariacano Virtual. Este acompañamiento se brindará en los horarios, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde. Puedes recibir asesoría de dos formas. La primera, por medio de la atención en línea. Al hacer clic en esta opción, ingresarás a una sala de Teams, donde recibirás atención por medio de nuestro equipo y nuestros asesores. Otra de las formas de acceder a la mesa de ayuda y recibir acompañamiento es añadiendo un nuevo tema a nuestro foro, en el cual puedes entonces escribir como asunto la duda o inquietud que tienes y como mensaje realizar entonces una correcta descripción de la situación o duda que se te está presentando. Una vez termines de redactar, debes hacer clic en la opción enviar al foro y nuestro administrador de plataforma te responderá en el menor tiempo posible.